Estamos aquí en la provincia de Qinghai, en el nordeste de China. Estamos aquí en la provincia de Gangsu y ven atrás de mí, padrísima la pagoda en la que vamos a entrar. Estamos haciendo check-in en el Hotel Yur Hotel. Así cubierto. Sí. Bueno, vamos a estudiar. Desde la ciudad de Shanghái. Ya estoy de regreso aquí en Sahai. Hace como una semana estuve en otras provincias ahí al norte de China. Fueron dos provincias y ahorita, como ustedes saben, por el rollo de la, de la pandemia y tal, pues no podemos salir de China. Bueno, sí podemos salir, pero ya no podemos regresar como extranjero. Entonces pues aproveché para hacer un poco de viaje responsable dentro de la, um, dentro de la zona eh, que es más segura esta vez fuimos a dos provincias de hecho de Shanghai hasta esta provincia hay que tomar vuelo eh, se llama Qinghai y de ahí hay que tomar de Qinghai a Gansu. Province es el tren bala eh, son unas cuantas horas después, ya después de Gansu regresarte a Shanghai entonces el viaje fueron unos días, como semana y media eh, y bueno, la verdad Bastante, bastante padre eh, Les pongo aquí unas tomas del video Y súper recomendado Por cierto, me fui con esta con esta como Es como una agencia de viajes Acá en China que organiza Ese tipo de tours Pero normalmente los hace más como que outdoors O sea, te vas a hacer eh, con ellos como caminatas O hiking, o escalar y cosas así Bueno, vamos a ver un poco de los, Del contenido que les puse Y nos vemos hasta la próxima Saludos, que estén muy bien, chao Estamos en el lago de Shanghai. Y bueno, de ese lado tenemos... Todo esto tiene mucha influencia del Tíbet Porque estamos un tanto cercanos a lo que es la provincia y toda esa zona Y bueno, hay actividades así como de... Hot balloon, air... Ahí nos explicaron el otro día, bueno, ayer fuimos a un monasterio De la zona de Shining, Los colores en todos los templos que puedes ver Ah, su llama no. Ah, ok, ok Por eso chala Está enorme, dice que cuatro Hong Kongs podrían caber dentro de esta zona. Estamos en el lago de Chalka Lake. Que vean. Está padrísimo. Dicen que el tamaño de este lago es de 10 veces el lago que está en Hangzhou. Se llama West Lake. Y bueno, hoy venimos, tuvimos un poco de suerte porque se supone que iba a estar lloviendo. No hace tanto sol, pero está bastante bien. Hay algunas fotos, después se las voy a mostrar. Hay muchísimo reflejo dentro, de la, dentro del lago. Entonces, está bastante padre. Estamos aquí en la provincia de Chiang en el norte este de china. Estamos aquí en la provincia de Gansu y ven atrás de mí padrísima la pagoda la que vamos a entrar. Eh, nos dijeron el nombre chino, se lo voy a poner aquí porque ya no me acuerdo mucho, pero vamos a subir todos esos escaloncitos y eh, bueno a mostrarles un poco de lo que hay adentro. But if you participate in the whole you can't to it. You You can't do it. You I You esta montaña hecha de pagodas, ahí dice que son 30 pagodas, a ver si los enfoco acá de subir estamos hasta arriba y está súper a gusto la zonita para caminar dice que son 30 eh, cuevas, nos comenta el guía que las hicieron durante esta dinastía y era con, el, con la idea de rezar hacia el Buda pero algunas de estas cuevas pues no son naturales, todas fueron hechas a mano y hay instrumentos súper rudimentarios y dice que tardaron algunas de ellas en construirse hasta como casi 10 años contrataban a otras personas y ellos tienen como que su cueva su caverna en donde ponían al Buda y ellos ya venían y besaban y tal nos comentaban también el color de el budismo estas las han visto yo creo muchas veces en zonas eh, budistas, por ejemplo, toda la zona de Tailandia, incluso en Laos hay mucho Cambodia, eh, Filipinas hay algunos, bueno, no tantos más eh, católico cristiano, eh, pero bueno, muchos lados del sureste asiático el rol del budismo y los colores son representados de diferentes maneras. Por ejemplo, ahí tenemos, nos comentábamos los días que el blanco y el azul pueden simbolizar como que el cielo y las nubes y también nos comentan que puede ser como conocimiento. Como el dios Ganesha del hinduismo, que es igual casi sabiduría, conocimiento. Después el verde es como del bosque, de la naturaleza. El amarillo, algunos dicen que es como del wealth, de la riqueza, porque tiene el color del oro. Pero también puede ser como de la cosecha, por el maíz y todo eso. Después el rojo, de fuego, de la tierra. O también eh, fortaleza durante los estragos de la vida. Y qué otro color. Y ya está, ¿no? Amigos, estamos haciendo check-in en el hotel, Yur Hotel, que es como tipo estos de la antigua y todavía Nueva Mongolia. Ahí estamos en el rim, Rainbow Mountain. Y mañana a las 5 de la mañana y tal, nos vamos a despertar a ver los colores que nos traen. Vean, los lavabos. Eh, los baños de aquí y los diferentes Bien, Aquí es donde estoy quedando. En el A3 se ve así medio roto y eso. Pero ya entrando, ¡voila! Tiene hasta café, baño. No, no baño. Este, ¿Qué es eso? Ah, bueno, espejo. Y tiene, me dicen que Electrical Blanket. Electric Blanket, porque. Tal vez hace un poco de frío. Estamos en la zona de Rainbow Mountains. Padrísimo la verdad, qué vista. Y de hecho, como que cambia de colores dependiendo del ángulo donde les esté dando el sol. Estamos aquí en la provincia de Gansu, al noroeste de China. Padrísimos. Estamos en el Crescent Moon Temple, aquí a las orillas de Mongolia y Xinjiang. Ven, ahí hay helicópteros porque hacen sus recorridos. Está bastante padre, de hecho hay un oasis literal eh, aquí en el desierto. Dice que es parte del desierto Gobi en una cierta extensión, pero aquí en la provincia de Gansu. Pero por lo pronto en este desierto hay bastantes actividades y este, lo han hecho pues para visitar entonces vean, ahí hay como resbaladillas en las dunas y tal, hay ah, bastantes cosas que hacer entonces bastante padre se antoja darse un clavado pero no de hecho esa agua viene de, las, de la frontera, no la frontera de la de la parte digamos media de la provincia de Gangsu. se llama Snow Mountain Ni dice que esta agua está muy fría Acabamos de tomar unos jeeps por allá. Es para es para venir a este punto. Estoy cayendo. Y ahorita allá arriba hay como resbaladilla. Hace bastante calor, por cierto. Entonces nos, nos recomendaron venir así cubiertos. Así. Bueno, vamos a subir. I'm